los sábados, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, Memo no se oye. Memo no se no se te escucha lo que estás comentando. No, memo, memo, Discu memo, disculpa, memo. Memo, memo, Discu memo, disculpa, memo. Memo. Memo. Discu memo, disculpa. Memo. Soy yo soy yo. Oh. soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, Thank <tries> you. Perdón, perdón, tuvimos un problema aquí técnico en el que no teníamos prendido el micrófono y estaba yo diciendo que, que el Observatorio Ciudadano de Guanajuato eh, ha tenido un papel en la vida de la ciudad de, de Guanajuato en los últimos seis años y uh, últimamente nuestro tema ha sido el impuesto pedial los últimos últimas tres eh, sesiones anteriores pero quiero recordar que el Observatorio Ciudadano es un organismo civil, ciudadano, no funcionamos, nadie nos paga por hacer lo que hacemos. Todos sentimos que estamos haciendo una labor social para que los ciudadanos de Guanajuato participen, no solamente exijan sus derechos, sino también cumplan sus responsabilidades, que que, el, lo, que se, lo que está en la norma como Estado de Derecho, que el gobierno aplica algunas normas, ¿sí? y esas normas regulan lo que es común para todos, pues que las hagan en apego a la ley, como dice la ley, como dice la Constitución. La Constitución mexicana dice que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculta. Y los ciudadanos, todo lo que no está prohibido. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos creamos esta organización para eso, para ver que el gobierno cumpla, punto. No buscamos otra cosa. No es cierto que no tenemos propuesta. Sí tenemos propuesta. La propuesta es que respetemos el Estado de Derecho, que se cumplan las normas todo el tiempo. Y entonces, cuando vemos que no sucede, nosotros... Hacemos observaciones y nuestros interlocutores hemos decidido que no sea la autoridad. Nosotros no discutimos con la autoridad ni le pedimos nada a la autoridad. Platicamos con ustedes, nuestros eh, seguidores por Facebook Live eh, y fuera de él y, y llegamos a conclusiones para tener un diálogo. Lo que buscamos es que los ciudadanos del municipio de Guanajuato participen de manera activa en la vida cotidiana de Guanajuato, pero para eso, para eso existimos, no sustituimos en, de ninguna manera al gobierno, no queremos sustituirlo, no vamos a, a hacer la labor la del gobierno porque no somos el gobierno, somos ciudadanos y nuestro locutor, interlocutor es, son los ciudadanos. Estoy comentando todo esto porque en la última semana varias personas que entraron a la página de, del observatorio, decían que nosotros estábamos como los de los derechos humanos, que, hacían, que hacen muchas recomendaciones y nadie les hace caso. Sí, nada más que los de los derechos humanos, ¿sí? existen porque la ley dice que existan, y son funcionarios y tienen que responder a, a, a, a, a, a, lo, a lo público, pero desde el punto de vista de la ley como autoridades nosotros no somos autoridades ni emitimos recomendaciones no no nosotros no emitimos recomendaciones nosotros hacemos observaciones y observamos aquello que no se está apegado a la ley como lo es o como lo ha sido en los últimos eh, semanas el asunto del impuesto predial puede ser que la idea de aumentar los eh, los ingresos municipal no sea mala, puede ser que hasta las, eh, los valores que han fijado, que hasta sean mejores que los que dice la ley, pero nosotros exigimos que se cumpla la ley, que la ley sí se cumpla y, y eso es lo que no está pasando. Hay gente que, que ya pagó su impuesto y no le importó pagar de más, pues ya él sabrá, pero los que no han pagado y no quieren pagar lo que es injusto, bueno pues entonces nosotros hemos estado diciendo qué recursos tienen, desde contratar un abogado, ir eh, con la, con el, el Tribunal de Justicia Administrativa y para que se les haga un cobro justo. Entonces, este, ahorita voy a aprovechar para aquí la presencia de Luis Guillermo Torres, nuestro compañero Torres Aucedo, para que, eh, que nos dé su opinión, él está muy ligado a la vida del municipio desde hace mucho tiempo y va a estar unos minutos con nosotros y quiero aprovechar para, para, para ver si nos, si nos hace favor de darnos su opinión sobre este, este asunto del observatorio y de el, el gobierno municipal adelante Tocayo Torres Ancedo. Gracias, gracias, con todo el gusto del mundo este, aquí desde la cuarentena que salí positivo a COVID estoy encerrado, pero con el gusto del mundo, este, fíjate que es triste ver el comportamiento de un ayuntamiento y principalmente de un alcalde que desde el punto de vista es muy irresponsable no tiene sensibilidad social lo que está pasando en el municipio es eso, falta de sensibilidad social ¿sí? eh, eh, eh, la realidad es los ciudadanos están padeciendo, están sufriendo lo, lo, las consecuencias de lo que votaron muchos regidores y en este caso la mayoría panista, donde estoy sorprendido de la irresponsabilidad que existe en ellos porque no debaten, todos solapan al alcalde, solamente hay una excepción, por ahí tengo entendido. Pero en fin, lo que sí te puedo decir es que lo que ha sucedido las denuncias que se han hecho desde este medio, desde este espacio que es el Observatorio Ciudadano, han causado escosor al grado, al grado de que el alcalde se ha defendido y ha tenido que recurrir a videos y a, a, a, a la radio para decir que son mentiras, lo cual le digo a los ciudadanos no son mentiras, lo que se dice en este espacio es una realidad que se está violando el debido proceso, se está violando la dignidad de la persona con esos cobros tan altos. Te planteo varios asuntos. Me, me comentaba una, una persona de Santa Rosa que de, de 700 pesos le subieron a 7 mil pesos. Nada más. Y todavía tiene problemas porque al parecer está intestado el, el, la propiedad, entonces les va a complicar. Por un lado, otro otro caso de una señora que fue a pagar este y les dijo no estoy de acuerdo, le dijeron no, no se preocupe, sino le vamos a hacer un descuento. Le van a sobrar 40 pesos para que se regrese en taxi. Eso es una grosería, una majadería del servidor público que está atendiendo a la sociedad. Ellos son nuestros empleados, por si no les ha quedado claro, pero es un reflejo de la cabeza de lo que hay arriba en, en, en, en, en el privado del presidente municipal actual eso eso es lo que hay un hueco un hueco en sensibilidad social por otro lado también un caso de una persona que llegó y les dijo tampoco estoy de acuerdo y ahí en esa parte ya podemos decir que tanta denuncia tanto que se, ha, que se ha despertado a la ciudadanía, ya van y exigen, que, y, y les dicen que no están de acuerdo con el, el pago que se les tasó para este año. Y resulta que le dicen a esta persona, pase a la parte superior, y, y muy obediente sube, y, y en la parte superior, no me supo decir bien con quién, me imagino que en el área de tesorería, este, le dijeron, muy bien, no está de acuerdo, con, con este evalúo le vamos a hacer un descuento, sí, de 8500 mil le quedan dos mil pero aquí está el nuevo evalúo, fírmelo, la persona muy contenta lo firmó, después pidió asesoría y le decimos en este espacio que lo que le hicieron, sí, efectivamente fue un descuento, pero todavía hay una violación, porque no se, no se procura lo que dice el la propia ley de Hacienda del Estado, no se sigue el debido proceso y por lo tanto siguen haciendo violaciones. Aquí lo interesante es que ya tienen miedo en presidencia municipal, ya están reaccionando de otra forma y, y, y entonces aquí vale la pregunta, ¿acaso estábamos mal nosotros? ¿Acaso está mal la ciudadanía que denuncia? Pues no, los que están mal es el alcalde y su ayuntamiento. Sí, sí. Este, ¿Alguien más quiere intervenir? A ver, Marilena, por favor. A ver, espérame. Ya. Muy buenos días, eh, compañeros, y pues y a todo el público que nos está viendo. Miren, el tema principal aquí es que no es ya en yo se los dije. Hace dos años el alcalde ya tenía conocimiento que iba a venir esto pero a lo mejor ni él mismo lo dimensionó. En su momento, en todas las discusiones que hubo, no se nos dieron todos los elementos para, para así como el ciudadano, para tomar las decisiones. Bueno, al final de cuentas se votó en contra por mi parte y todos los demás votaron a favor. Ahora, ¿qué, qué sucede? El, a nosotros se nos ha dicho que estamos incitando a la gente a que vaya, pues estamos incitando, como tú dijiste, a que la gente ejerza su derecho. De verdad, ahora que estoy del lado de la ciudadanía y, y, y, este, y veo que es real el temor a las represalias que pueden tomar el gobierno hacia la gente, porque la gente no tiene un gobierno respetuoso de las leyes. Entonces, ese es el problema y de eso se está hablando. Ahora, hay otro tema, otra declaración que hicieron, que ya la recaudación del predial era muy alta, pues sí, si les elevaste al ciento a todos, ¿cómo no quieres que sea alta? Entonces yo creo que aquí hay un tema este, muy importante, la ocultación de información también es otro tema muy delicado, que aún miembros del ayuntamiento que yo les he ido a preguntar, oiga, ¿tienes conocimiento? No tienen conocimiento de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues hay que, hay que seguir comunicándole a la gente que vaya, que no tenga miedo y que si les hacen algún descuento, pues que también lo chequen porque están firmando en blanco y también con qué derecho también estos funcionarios, se, por ejemplo el caso que, que ahorita están manifestando, que disminuya o que les disminuyan el cobro, pero en base a qué, o sea, a que hay muchos errores y, y lo hemos dicho, primero es el error, por ejemplo, bueno, del avalúo y todo, pero ahora llega el, el, el otro error, ¿cómo va a, vas a llegar y un funcionario te va a descontar en base a qué te está descontando? En base a qué pues, eh, eso es también otra, otra de las cosas que hay que analizar, ¿por qué te van a descontar si se supone que ellos están basando en una pseudo, pues bueno, en un máximo y mínimos en un valor catastral y luego te descuentan, pues bueno, ahí hay otro tema. Y, y yo sigo diciéndole a la gente, no tengan miedo, vayan, sí cuesta trabajo, pero si somos más los que exigimos ni siquiera un descuento, un derecho que tenemos, en ese momento va a ser más fácil este detener Ha habido ahorita, creo que tú dijiste, muchas declaraciones del alcalde tratando de explicar, pero trata de explicar lo inexplicable. Entonces, realmente, los que que no se debe de hacer bolas es él, el que no debe decirle a la gente que en seis meses lo van a venir a, a multar, pues es él, porque esa no es su función del alcalde, meterle miedo a la ciudadanía, casi casi te está diciendo, si tú en este momento vas y, y le dices y te pones a, a, de, a denunciar, este, a meter, una de a meter una, este, amparo, un amparo un recurso lo que tú quieras en ese momento y si pierdes compadre pues de todos modos vas a tenerme que pagar entonces a final de cuentas esa es una intimidación muy grave del alcalde el tratar de decirle a la gente yo soy el bueno y ustedes todos son mentirosos entonces ¿qué es lo que podemos? vemos a un alcalde que ya no sabe cómo explicar lo inexplicable porque a final de cuentas donde nos duela a los ciudadanos en el bolsillo y yo realmente creo que este también es una llamada de atención al ayuntamiento, que también están ahí para ayudarnos y que realmente no existe ahorita una oposición, pero realmente no se pide una oposición, se pide una congruencia. Y eso es lo que se debe de ser. Se supone los principios del Partido Acción Nacional en el que yo estuve en este momento, pues es, es un partido humanista, un partido cercano, critican mucho a, a que las cosas no se hagan correctamente. Pues precisamente eso es lo que queremos. Este, y que la gente o que los ciudadanos sean gente que... Que, que ya el ciudadano no sea apático porque ahora sí les está costando y hay mucha gente que aunque le hagan el descuento tampoco tiene el dinero para pagarlo entonces sí está muy grave y, y ahora yo también les digo al, a los ciudadanos de lo, con las mismas palabras, tampoco no se dejen confundir, hay leyes y la verdad Ahí, ahorita, bueno, hay ahorita gente que se dicen que se están aprovechando. Nadie se está aprovechando de la gente. Estamos tratando de ayudarle a la gente, porque a lo mejor el alcalde sí tiene dinero para pagar su predial, pero hay mucha gente que vive al día, que no tiene trabajo y que no tiene para pagar el predial. Aunque debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Muchas gracias, Bailena este, Castro. Eh... Carlos Arce, este, ¿qué opinión nos puedes dar tú respecto a la, al papel del observatorio y, y el papel del gobierno en este momento? a punto de cerrarse el primer mes de pago de impuesto predial. Bueno, lo primero que hay que decirle es que quien quiera pagar en una sola exhibición todo su impuesto predial, puede pagarlo durante el primer bimestre. O sea, no se le ha vencido nada. Si le van a hacer el 20% o no le van a hacer el 20% es otra historia, pero la verdad es que no se le ha vencido nada. Entonces, primero que estén tranquilos en esa parte, todavía pueden ir a pagar. Los que quieran ir a pagar y estén en condiciones legales de ese cobro, pueden hacerlo sin ningún problema. Eh, la siguiente es que pueden pagar bimestralmente, acuérdense. Pueden pagar por bimestre. Entonces ya deberían de estar pagando el primer bimestre y luego pagar el segundo el, y, el, y el, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto bimestre. O sea, no necesitan sacar de su bolsa toda la lana durante enero para pagarlo. Entonces es un impuesto que se puede, de acuerdo a la ley, pagar de dos maneras, en una sola exhibición o poco a poquito por bimestres. Nada más que cuando es por bimestres hay que pagar durante el primer bimestre. Si no, pues puede tener alguna, algún recargo. Punto. Entonces, tampoco eh, para que se sientan tan presionados como eh, manda los mensajes eh, el alcalde. No sé, pues, en México estamos llenos de mentiras y ahora los políticos, pues dicen mentiras con, con, con toda tranquilidad, eh, creyendo que la gente es tonta, esa es la verdad. Entonces, bueno, la, la nena ya lo dijo, pues tienen, hay, hay, que, hay que tomar en cuenta de dónde viene esta información de paguen porque si no les voy a cobrar de todas maneras en tres o cuatro meses me van a tener que pagar, me van a tener que pagar o nos van a tener que pagar. No, no, no, no es así. A ver, yo he leído pues, cinco o seis sentencias del tribunal de los años 17, 2017, 2019, 2020, 2021. Eh, he hablado con, con, con gente también del tribunal, hablé con el coordinador de eh, con el coordinador de, de, de la Defensoría de Oficio. Este tema del impuesto predial en donde se intenta hacer el cobro del impuesto predial sino, sin haber satisfecho los requisitos que están establecidos en el artículo 176 de la ley de Hacienda, o sea, de que te informen que te van a hacer un avalúo y te lo notifique. en tu domicilio. se dejó de oír tu voz eh, Carlos algo algún problema con ¿Cómo? con el internet yo creo se dejó de oír tu A ver. voz sí ya se oye ya sí sí sí adelante sí Sí, se, se fue el, el, el sonido de Carlos. Este, le damos la bienvenida a Lolita que está entrando este, nuevamente, porque estaba al principio. Sí, me sacó el internet. No bueno, sé qué... Gracias. Sí. Internet. Está, está malo como ha hecho y, y se pone muy mal el internet. Eh, sí. Bueno, entonces, tienen que sujetarse a lo que dice la ley el, el, la ley de Hacienda de los municipios tienen que notificar, tienen que hacerte el avalúo, te tienen que notificar la propuesta de avalúo. Si tú estás de acuerdo, entonces ya ese avalúo queda. Si no estás de acuerdo, puedes pelear ese avalúo y hasta que se defina que ese avalúo, eva, avalúo quede firme o se modifique. Pues, a cobrar este a, a aumentar el impuesto predial en la siguiente tanda del impuesto predial no en la anterior así de fácil entonces ese es el asunto eh, la gente debe de saber que esta es la ley y a la ley debe de, de debemos de, de ceñirnos todos los ciudadanos y por supuesto los más importantes entonces pues la propia autoridad Bonito chiste esto donde los ciudadanos resulta que sí tenemos que cumplir con las normas, con las leyes, con, la, con los reglamentos. Ah, pero los señores del ayuntamiento, y estoy hablando de ayuntamiento, no nada más de presidente municipal, porque a mí me llama la atención la conducta del ayuntamiento. Acaba de haber una sesión, la sesión 8 del ayuntamiento, este tema no se tocó, están muy preocupados ahí que cómo le van a poner a el año de próximo año, año de este año, perdón, si va a ser el año del teatro universitario, pues va a ser el año del teatro del ayuntamiento. El ayuntamiento se está convirtiendo en un teatrito que no nos está gustando a los ciudadanos. Porque allí deberían de estarse ahorita tratando ese tema. Este tema tan importante, el tema de que el, de que el municipio no está acatando lo dicho por la ley, debería de estarse tratando ahorita. No. Estamos muy preocupados. ¿Cómo le vamos a poner? este Viva el año de Hidalgo, viva el año de, de, de, de, del Festival Cervantino. Mira qué preocupación tenemos nosotros, nosotros ahorita con el, con el Cervantino. Es muy importante, sí, es muy importante, pero nos importa el impuesto predial. No trataron nada de eso, nada. No existe problema para ellos. No, así no se puede. Con un, con un ayuntamiento así, la verdad es que no se puede porque no es, aquí no es nada más la responsabilidad del presidente municipal, es la, la, la, responsa, la responsabilidad de cada uno de los síndicos y de los regidores. Aquí lo que tenemos son una caterva de, de personas que lo único que están haciendo en este caso es siendo omisos en favor de las barbaridades que está ordenando el presidente municipal y todo lo... Guanajuatenses nos tenemos que tragar la conducta eh, atrabiliaria abusiva de la autoridad municipal. Así no puede gobernarse un mundo. Se volvió a ir otra vez tu sonido, Carlos. Sí, está fallando. Está fallando el internet. Está fallando el internet, mejor. Sí, sí, sí. Pues no sé hasta dónde oyeron casi todo casi todo nada más lo último así es lo bueno. último bueno este lo único lo único que dije fue Sí, aquí hay una pregunta que acaba de hacer leonora villegas que dice nena quién realizó el estudio para modificar la tasa de valores de los predios es importante saberlo porque puede haber conflicto de intereses o peor, actos de corrupción. Es la pregunta para ti, nena. Sí, fíjate que, que ese dato, de verdad se me había olvidado, pues el de la próxima, voy a sacar mis papeles. Ahorita ahorita en lo que estamos aquí, déjame buscarlo, a ver si lo encuentro. Porque sí, este, ese fue el fundamento, pero era un despacho externo. Ahora, hay un tema muy importante cuando son los despachos externos, este, pues se nos dice que es un despacho externo, más sin embargo, de verdad no, yo no vi el nombre como tal, yo me fijé en el estudio, me, le faltaban elementos, pero ahorita se los busco y si no, mañana en la siguiente sesión les doy el nombre este, sin problema, para que lo puedan tener y la fecha exacta, esa sí la tenía, ahorita se las busco. Muy bien. Pregúntenle bien. a Carlos Chávez, él debe de saber que, cuál es el el, el, el, el externo. Sí, Fíjate es que, el externo. que, sí, déjame a ver si le hablo, ahorita le voy Pate. a marchar me contesta. La palabra a Lolita que la está pidiendo, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, sí fue un, una persona externa, pero no, es un, es un perito te van a dar el nombre de un perito que trabaja para presidencia municipal. O sea, son, son peritos que contrata presidencia municipal, eh, eh, pero en un estudio bien hecho, no, eh, o sea, tiene que ser con gente profesional. Y un estudio, y, y me gustaría mucho, nena, si pudieras preguntar cuánto fue el costo, el costo de, de, este, de este estudio. Porque un estudio bien hecho, ¿sí? no cuesta tres pesos, ¿estás de acuerdo? Te va a costar una lana, porque va a ser un estudio bien, bien hecho. Entonces, pero aquí efectivamente lo que dice Leonora de Villegas es lo que pasó. En el 2018 eh, contrataron a este, a este perito, te van a dar el nombre, ahorita yo no lo puedo dar porque no lo tengo bien este, certero y no quiero incurrir en falsas falsos testimonios, entonces, pero te van a dar el nombre del, del perito. En, digo, si, si son honestos. Eh, entonces, contratan a esta persona, pero ahí está el, el lo maquiavélico o lo chueco o el, lo que lo que es el, el la corrupción en sí. Eh, me, te, te, un, un estudio yo no sé cuánto es cuánto cueste un estudio voy a investigar bien pero por decir algo tres millones de pesos sí pero este perito cobró un millón cifras las cifras son ficticias eh porque le estoy haciendo nomás un una especie como de, de un comparativo eh, es, yo te cobro un millón digo que me va que va a costar un 800 son 800 para mí y el otro millón tú te lo repartes Así trabajan. O sea, no es otra cosa porque a siempre lo han hecho. O sea, no somos ingenuos los, los guanajuatenses. Carlos, eh, ok, adelante, Carlos. Mira, es que es bien importante esto. Eh, este, esta tabla eh, que en algún momento dado votaron en el anterior ayuntamiento es el avalúo de Guanajuato. En realidad lo que es, es el avalúo de Guanajuato, porque es una tabla donde valorizaron a todo Guanajuato, revalorizaron a todo Guanajuato. O sea, una de, uno de los efectos es que encarece la ciudad, evidentemente, porque dicen, bueno, esto que valía dos, ahora va, vale seis. Pero es hacer el avalúo de todo Guanajuato. Ese, esas son las, estas tablas. Y luego estas tablas... El alcalde lo único que entendió es que es plusvalía y dice, bueno, y es que les aumentó la plusvalía, entonces cáiganse con otra, con más lana para el impuesto predial. Pues no, pues aumentó, aumentó el valor de tus terrenos, pues ahora te, con esos valores tienen que utilizarlos para hacerte el avalúo particular para cada uno de, para, para tus propiedades y entonces sí, cobrarte el impuesto predial con base en esos nuevos valores. Pero ese, ese estudio que se hizo tuvo que ser un estudio tan pormenorizado que de, este, eh, significó el haber valuado todo el municipio de Guanajuato, aumentar esos valores y decir, pues esto que antes valía 5 ahora vale 10 o 20 o 30 o lo que hayan querido. Entonces, es un estudio que tiene que ser hecho, pues, a profundidad, porque, a ver, ¿qué fue lo que hicieron? Fue un estudio que también lo, lo hicieron de gabinete, agarraron. Pues aquí en Marfil le pones tanto. En San Javier, súbele para acá. ¿Dónde están los riquillos? Como dice el, el presidente municipal. Ah, pues los riquillos están aquí y acá. Eso, súbeles harto para que te, nos paguen harto. Pues nos defendemos también harto a quienes... Nos quieren cobrar mucho porque pues, si ya mandaron aquí a notificarme a la, a, la síndico, a la síndico del ayuntamiento porque vino como panista a notificarme que me querían correr del pan, pues también que me vengan a notificar el, el, el, el avalúo. Así de fácil se los pongo que vengan a notificarme la avalúo y que vengan a hacerme la avalúo y ya veremos el avalúo, a ver si se los aceptamos o no se los aceptamos. Les va a pasar lo mismo, si se van a poner a, a pelear conmigo, les va a pasar lo mismo que con mi expulsión, que ya valió gorro. Carlos, hay, sí. hay un... un sonido, Carlos. Fíjense, ayer, ayer estuve en una reunión, con varias empresarias, y me decían, estamos bien preocupadas, nena, por el tema de las rentas. Todos en es lo que no, no, se, no se han puesto por las consecuencias que también va a traer. Pues esto va a traer consecuencias, pues bueno, aparte del prediar, yo quiero ver que la gente que, se, que tiene sus propiedades, pues ahora también le va a subir y bueno, y todo el ayuntamiento no se ha puesto a pensar que estamos en pandemia, que es un tema social, que es un tema de sensibilidad. Y ahorita la preocupación de muchos empresarios es, voy a quebrar. Si a mí me suben la renta, voy a quebrar. Entonces, esa gente se va a quedar sin trabajo y así se va a ir la, la bolita. Se va a ir la bolita. Entonces, por sí, no hemos visto en tres años de gobierno, bueno, cuatro casi del alcalde, bueno, cuatro, no hemos visto una... Una formación de empleo real que haya traído una empresa, bueno, está el MAC, hasta ahí pare de contar. Este, ¿Qué otra fuente de empleo han hecho en Guanajuato en cuatro años? Quisiera, yo no la recuerdo, bueno, el tianguis de la colmena que quebró, también, ese también, ese lo anunciaron con bombo y platillo, ¿y qué pasó? Nada, que es lo único que han hecho tianguis en el centro, es todo. Entonces, yo quisiera ver realmente cuál es el plan para reactivar la economía y no nada más para cobrar, porque aquí llevamos que ya casi dos meses hablando de puros cobros y no estamos hablando de una reactivación económica. ¿Cuál es el ideal de un, de un, de un modelo económico? El modelo económico real que activa es, a ver, traes mejores empresas, reactivas la economía y entonces sí, cóbrame. ¿Por qué? Porque voy a tener el dinero suficiente para pagar eso y más. El problema es que no hay un, un, este, un plan de reactivación económica. Todos seguimos en la misma, pagando más impuestos. El gobierno federal, el alcalde, le echa la culpa al gobierno federal. Perdón, pero gobierno federal es una cosa, aunque sin pacto, pero si él no sabe administrar en su casa, pues entonces, ¿qué es lo que hace en el ayuntamiento? Pues es como todos, no nos han subido el sueldo a muchos de nosotros o los que ya no estamos en la, en la nómina y tenemos que ajustarnos a lo que hay. Y el problema es que yo no veo, lejos de correr gente, yo no veo un ajuste en el ayuntamiento y eso da coraje. Hoy, ayer anduve por la ciudad, la ciudad cochina, la ciudad, ahora sí voy a limpiar, ¡ah caray! que no era tu obligación limpiar? Ahora sí les voy a arreglar la calle, ¡ah caray! Pues que no era tu obligación? Guanajuato está caído, Guanajuato da tristeza y realmente yo veo que es pura labia, aquí estamos igual que en otros lados, pura labia y nada de actuación. entonces pues yo, yo la verdad sí veo el enojo, yo también estoy enojada por el tema del predial en lo particular, porque yo sabía que esto iba a venir y porque yo no le podía hacer esto a los guanajuatenses, porque no, tengo, no tenía en ese momento, y ahorita que estoy afuera, ya lo estoy viviendo cara para subir los impuestos y el predial, si yo sabía que esto no iba a cambiar, ¿por qué? Porque ahorita ya estamos bien a gusto con el predial, pero ahí les viene la basura. ¿Por qué? Porque con el presupuesto que nos está dando para limpiar la ciudad no hay viabilidad y entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir el alcalde, pues bueno, como no hay este dinero para limpiar la ciudad, pues ahora hay que concesionar, pero pues si él mismo está diciendo que no tiene dinero, pues ¿cómo le va a pagar a los concesionarios? Y yo no quiero ver un empresario que se dedique a la concesión o que sea empresario, pues el empresario, por él es el emprendedor porque ganas dinero y tu trabajo te cuesta, ¿por qué? este, luego, ahora, ¿cómo le vas a pagar o cómo vas a cumplir esos compromisos? Porque vienen dos muy importantes, el, de la momias, si es que se da el museo de momias, el endeudamiento, y el segundo, del que es momias del endeudamiento, ahí viene la basura. Entonces, yo nada más vuelvo a insistir, si no eres capaz de administrar tu casa como tener en tu casa eh, una, una gente que te haga todo, entonces, ¿para qué quieres este, casarte, contratar a alguien que haga la cocina, que haga la comida, que se acueste con tu marido y que aparte este, haga todo? pues Entonces, ¿para qué quieres un esposo? ¿Para qué quieres una pareja aparte que platique con tu esposo? Pues entonces, ¿para qué quieres eso? Entonces, esta es la reflexión a la que yo quiero llegar, que vendrán cosas peores, ¿por qué? Porque él nada más está pensando en cobrar Sí, y, está, y otra cosa muy importante, están contratando despachos externos para ejecutar la cobranza y eso le está costando al municipio y esos temas cada rato nos llegaba al ayuntamiento, este, pues gastos de cobranza y contrataban despachos externos y le pagaban los despachos externos y eran cobros y cobros de esa manera porque dicen, pues es que el despacho nos cobra 5 millones, pero ya recuperamos 20 entonces, llega un momento que están haciendo parchecitos en todos lados, pero vuelvo al mismo tema. ¿Dónde está la reactivación económica? ¿Dónde está la ayuda? ¿O dónde están las empresas que han venido a Guanajuato? Ninguna, ninguna, solamente son cobros. Y habría que ver este funcionamiento de los, de los despachos externos, porque a mí, según veo en la ley, tiene que cobrarme el municipio. Los despachos externos que, que, que, están en el, que, que contratan es para las carteras vencidas. O sea, por ejemplo, en este caso, como el predial ya era mucha gente a la que debía, entonces pues, se encargan de, de, de darles y, y les cobran por porcentajes. De acuerdo al, al monto de los recuperados, es el porcentaje que se les va pagando. Eh, en ese entonces, tengo el, que tengo el dato que no eran... Despachos de aquí de Guanajuato, pero los voy a achicar los nombres, este porque la verdad es que no me acuerdo. Pero ya, pero todo desde que llegó la administración de Navarro, así es como funcionó el tema jurídico. O sea, el, el departamento jurídico del ayuntamiento no tiene la capacidad de cobrar. Y ahorita yo quiero ver cómo le van a hacer para cobrar. Pues dijo el alcalde que en junio nos iban a cobrar a los que no pagáramos. <risa> Está simpaticísimo, pues. Entonces, eh, un gobierno que, entre otras cosas, su función es cobrar los impuestos, cobrar los impuestos ellos, pues resulta que no tienen con qué cobrar. Sí tienen para exigirte el pago y decirte que ya le subieron. Tienen para evaluar toda la ciudad y aumentar los valores de toda la ciudad en un, en un estudio que quién sabe quién hizo y que no sabemos cómo lo hicieron. ¿Y cuánto se tardaron? Eh, y, pero ahora pues no nos puede cobrar porque no tiene con quién cobrar. Bueno, pues quiere decir que no están haciendo su chamba. Y eso no, no, no se discute en el ayuntamiento. Que ese es, no. ese es el tema ahorita que creo que es muy importante eh, dejarlo muy en claro. ¿Qué demonios está haciendo el ayuntamiento? Son nuestros representantes, entre comillas, que yeah, están es... haciendo. Ya sé que lo que están haciendo, entre otras cosas, es promoviéndose con los policías y todo, que por cierto, la regidora esa que hizo esta promoción ya la demandaron, pero están en otro mundo los señores estos, están en otro mundo. Entonces, pues hay que, este, digo, hay que dejar un poquito a un lado al alcalde para ir a tocar el tema del ayuntamiento de los señores regidores y de los, de los señores síndicos, ¿qué están haciendo los síndicos? Mira, la, el, el ayuntamiento, eh, bueno. Tengo atrás al... Sí, Carlos, el en, este, en ayuntamiento. de la India, bueno, ahí está, al rato hacemos yoga. En eso Ajá. están. Estamos haciendo yoga. Fíjate que... Sí, Lolita, perdón. okay Ok. Bueno, eh, en referencia a eso, efectivamente, Carlos, el ayuntamiento debe de estar revisando eso. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo ese proyecto? ¿Quién hizo esa evaluación? ¿Quién, quién, ¿Cuánto cobró? ¿Si es si es factible? ¿Si, o sea, eso es lo que tiene que estar haciendo el ayuntamiento. Ellos son los representantes de nosotros, el pueblo. Nosotros les pagamos, eh, nosotros votamos y ellos son los que están ahí representándonos. No está nada más para seguir las ocurrencias y, y, y, y de un alcalde soberbio que raya en, en el peligro y en el vandalismo y en el valemadrismo. Eh, perdón, no, no en el, en el valemadrismo. Eh, tiene una vena autoritaria muy peligrosa, aparte de la ignorancia y la renuencia, porque es un hombre que yo siento que tiene un complejo de inferioridad por todo lo que se ha comentado, por todo lo que se ha dicho, pero me extraña, como tú dices, Carlos, vamos a dejar a un lado al alcalde porque ese bueno ya sabemos que es falta de, falta de, de educación, falta de sensibilidad, eh, soberbio, eh, prepotente y valemadrista. Pero y, el, y los que están en el ayuntamiento, ¿sí? Me extraña de gente preparada, que hay gente preparada en el ayuntamiento, ¿sí? Que no, que no son... Bueno, no podemos pedir, pedir tampoco peras al, al olmo, ¿cómo se dice? ¿Cómo va a ser dicho? Peras al olmo. Y bueno, eso. Porque, por ejemplo, pues, Mariel, ¿qué, qué preparación o, o qué puede tener? Pero te digo, o sea, a veces no es tanto la preparación académica, sino la preparación para afrontar la vida en estos retos que tú te echaste porque tú te comprometiste a que ibas a defender los derechos de los ciudadanos al estar representando a una parte de la ciudadanía en el ayuntamiento. Bueno, no una parte, una parte que votó por ti, pero ya estás representando a la ciudadanía. Entonces, ¿dónde, dónde está esa, ese compromiso de esa gente? Exactamente, eso es lo que deben de fíjate que... Como tú dices, están peleando y que no saben nada de cultura, porque al final de cuentas, quien vio la, la sesión de, del ayuntamiento, eh, no le pudieron eh, refutar nada a Paloma acerca de lo de cultura, porque, o oh, sí, son unos incultos se notó. Eh, no, ya, dejo fuera mi, mi intervención. Esas son niñerías, son estupideces de verdad, eh, eh, se, se me hacen tan faltos de, de, de criterio, pero bueno. ¿Qué están haciendo todos los demás ¿Qué están haciendo todas la, las demás gentes si ¿Sí? son 15 los que componen un ayuntamiento si ¿sí? 15 gentes que deberían de ser pensantes y congruentes y mejor están viendo qué le van a poner de nombre al año o sea por dios y el, y el impuesto predial y los servicios municipales y, y, y, y un, un, un buen proyecto, programa, o como se llame para, para, como dice la nena, para reactivar la economía, para ver, yo no estoy de acuerdo en que les hagan descuentos, que voy a ir, voy a ir a, a, a con la tesorera y que me hagan descuentos, no, pagar lo que es, pagar lo justo, eso es lo que debería de hacerse, pero sí. si no se involucran y si no ven que realmente hay un, un buen análisis, un buen este, ¿cómo se llama? De, se me fue el nombre. De, el, el, el, lo que hicieron de, para para, para, de, de... la para Porque lo hicieron por zonas, ¿sí? Está zonificado. Y si tú vas a Catastro y preguntas, te dicen, es que no, sí, mire, aquí, porque se, se hizo este proyecto, ya, aquí ya está eh, eh, evaluado, porque aquí su, su predio queda... Arriba y cuesta el metro cuadrado cuatro mil pesos. Por eso le aumentó. Como decía Memo, no es, ok, ya tienen los valores, ¿sí? ¿Quién los hizo? ¿Quién sabe? ¿Cómo los hizo? ¿Quién sabe? Eh, este, ¿Cuánto cobró? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí están ya los valores por zonas, pero hasta los valores por zonas están mal, ¿sí? Están mal porque son de buró son de escritorio, perdón, de escritorio no de buró eh, de, de escritorio. Entonces, si, un, si, tu, si tu vecino y como hay, hay contacto entre los vecinos, ¿sí? el vecino de arriba, su predio cuesta cuatro mil pesos el metro cuadrado, donde no hay pavimentación, donde es terracería, etc. Y mi predio, sí, y mi predio, que está a pie de calle, cuesta dos mil el metro cuadrado. sin incongruente. ¿Quién lo es, revisó? No, no. Adelante, Memo. Digo, estar, estando en la, misma cena, en la misma zona, pues es ilógico que en donde hay más servicios cueste más barato que donde no hay servicios, ¿no? O miren. sea, el estudio que diga eso, pues está mal hecho, porque se ve la, lo ilógico. Miren, miren la, la, la ley no es tonta, la ley está bien pensada. La ley de Hacienda de los Municipios, el artículo 176, el traído y llevado artículo 176. Lo que te dice es que te tienen que notificar, que te tienen que hacer el avalúo y luego te tienen que notificar cuál es la propuesta de avalúo. Por qué tenía la... Esto es bien importante que lo sepamos. Porque cuando te dicen cuánto va a proponerse como tu avalúo, es el momento en que tú como ciudadano puedes impugnar ese avalúo. Y antes de que te lo quieran aplicar, en ese momento les dices, oiga, no, pues cómo que me va a cobrar cuatro mil pesos metro cuadrado si no tengo servicios, no tengo calle pavimentada. Ah, pero es que usted está en una zona muy fifí de Guanajuato, pues sí, pero vean cómo, en qué condiciones está mi terreno y vea también este, que se encuentra en una cañada, tiene una, un desfase este, muy grande de mi terreno, etcétera, etcétera. Ese es el momento precisamente para que los ciudadanos se defiendan y están obviando eso. Es más, eh, la ruptura legal viene por eso, porque el ciudadano queda en estado de indefensión en el estado en el que está ahorita. O sea, de que llegue la, el, el, el, el, el gobierno y te diga, pues ahora me pagas, como ya subió tu plusvalía, ahora me pagas 50% más, 100%, 1000% más, lo que ahí se me ocurrió. Ese es precisamente, esa es precisamente la ilegalidad de esto. Dejan al ciudadano en estado de indefensión, porque no se puede defender en contra de los valores que están poniendo en su avalúo. Ese es el tema. Ah, hay, hay para un, para que Carlitos, hay un tema, este coordinador, que me gustaría que analizáramos. Ahí viene el pmduet los cambios de uso de suelo. Imagínense nomás con estos valores, si tú tienes un terreno y te toca, te toca ni siquiera lo pediste te toca el cambio de uso de suelo pues le tengo una mala noticia a todos imagínate lo que vas a tener que pagar de pedial por un terreno que a lo mejor lo tenías ahí pues ni te interesaba y pues ahí está no el terreno que sí subió tu plusvalía pero que todavía no ni siquiera lo tenías pero to te tocó la suerte o la mala suerte en ese momento no tienes los recursos entonces va a ser eso del pemdudet ahorita el Copladén sería muy interesante darle una revisada quiénes son los integrantes del copladén y ese, la siguiente se los voy a conseguir, los nombres de toda la gente que está integrando ese copladén de la gente que está integrando el, el, el, eh, el, la, el junta del IMPLAN, la junta directiva porque es importante ver porque ahí nos vamos a dar cuenta hacia dónde está si va a ser un copladén de cuates si va a ser un copladén este, honesto, preguntarle a los integrantes también de estas qué es lo que se está haciendo, que también sería otra propuesta que me gustaría aquí manifestar para que cuando llegue el dichoso PMD para la, este, el PEMEDUED, que es el Plan Municipal de Desarrollo Ecológico Territorial para el Estado para la Ciudad de Guanajuato, ya veamos quiénes van a ser los... Los, y que no estén los mismos porque entonces nada más votamos en contra, yo que voté hace dos años que me eché el pleito de mi vida pues de gratis, porque va a salir el mismo este, PEMEDUET, el mismo plan municipal de desarrollo para Guanajuato y entonces ¿qué caso tuvo haberlo detenido? si va a salir el mismo instrumento ¿qué tantos están involucrando los colegios de arquitectos de ingenieros? y que sea real, ¿no? Y, que, y si están informados de la situación. Entonces, ahorita, pues ya vamos en la primera etapa, que es ya te cambié el, el uso del suelo, pero espérate, ahora hay que ver a quién le va a beneficiar o a quién le va a perjudicar este, este PEMEDUED, que ya lo veo venir, si no es en este año, a finales de año, pues va a ser a principios del año que entra, por lo que yo estoy viendo que apenas están en las mesas de consulta. Muy, gracias, de nada, este. Vamos a ver este este video. A ver qué opinan las señoras. Así es, así es. Vamos a ver. Cambiamos de tema. Así es. ¿Cuáles señoras, Carlos? Y Memo. ¿Están aquí con nosotros? ¿Qué pasó, Memo? No sé. Déjame ver. Vamos a esperar que la tecnología funcione. Ahora. Vamos a esperar que la tecnología... Sí, se regularice porque está muy lento, mira. Está muy mal el internet. Sí. Y de todas las marcas, ¿eh? No, no hay ninguna, ni a cuál irle. A ver por qué. Es un video muy interesante que subió ayer el Alcalde de León. No carga Memo. No, no carga. Qué pena. Es, es, es interesante como el que subió nuestra querida regidora Mariel Padilla. Esto está más interesante. Este, Déjame ver a ver si a ver si tú lo puedes reproducir en tu computadora y, y lo, lo compartes. Yo también ando muy en esa también está muy mal. De manera enérgica quiero dejar claro que en esta administración no hay, no voy a tolerar baquetones, tranzas ni acosadores, por lo que el día de hoy se está presentando una denuncia contra un funcionario que, de, que actuó de manera incorrecta. Dice. Que arrancó... A ver, ahí va. va. Yo no voy... Es, ver, que, es que se pausa, no sé si sea problema con, con todo, con, también está ahorita pensando. Bueno, en pocas palabras, la, la alcaldesa de León está corriendo. Aquí, que haya maquetones, danzas o acosadores. El día de hoy se está presentando una denuncia contra un funcionario. Ah, contra un funcionario. dando instrucciones la alcaldesa de correr de inmediato, más todo lo que tenga que suceder después, a cualquier acosador que haya en la presidencia municipal de León. Entonces, no sé qué opinen ustedes respecto a la forma tan violenta, dura y definitiva en la que está actuando la alcaldesa de León, Guanajuato, respecto a estos temas de acoso sexual, en este caso, y de acoso laboral también, ¿eh? Ok, Elita. bueno, mira, no no no, este, no alcancé a escuchar bien eh, todo, pero ya con la explicación que diste me queda claro. Yo siento que, que no debe de ser tan, tan radical, porque este es un, un tema muy muy sensible también para, para tanto para hombres como para mujeres porque lo mismo puede pasar si yo soy jefa y yo también puedo acosar a un, a un hombre ¿sí? ¿estás de acuerdo? ¿Sí? No, no, entonces, claro. entonces yo siento que estos son temas muy muy sensibles, ¿sí? que se deben de tratar con más mmm, tacto llegar al fondo, o sea no hacer este tipo de declaraciones tan fuertes si no tienes algo comprobable, ¿sí? Cuando tú tengas algo comprobable que sea verídico, entonces sí, puedes hacer la declaración diciendo que se expulsó, se corrió, se, se cortó, como quieran llamarle el término, a esta persona por esta situación y se hace y se hizo una denuncia. Entonces sí, pero no hacerlo tan radical como lo hizo. Para, para mi gusto, es un tema que vuelvo a repetir, muy sensible y es muy radical, porque no, no puedes hacer este tipo de, de, de, de, de comentarios, porque eres una figura pública, ¿sí? Y, y hasta que no tengas la certeza, para mí, para mi punto de vista, tienes primero que hacer todo un estudio, una investigación, que es lo mismo que volvemos a, a comentar de, de los Yo ayuntamientos sí. que no, no lo hacen entonces eh, cuando tú haces un, un, todo esto a conciencia haces un estudio este, investigas etcétera pues adelante que se corra sí sí porque no puedes permitir esto pero siempre y cuando se haga hecho se haya hecho perdón se haya hecho todo esto antes ese es mi punto de vista sí No sé qué opinen, nena, o qué opinen de lo que acabo de comentar, los compañeros. A ver, este, luego dejamos a la nena. Yo opino que estuvo perfectamente bien hecho. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que tú dices, de aquí a que se hace una investigación a fondo, claro que deben de tener una serie de datos muy contundentes. Eh, y se los digo, uno de los públicos que ocupé y fue exactamente igual. es más fui y corrí al personaje que ponía pornografía en computadora en la en la oficina y llamaba a sus secretarias para que vieran eso bueno este hay de todo tipo de personajes en, en, la, en, en, en, en, en, en todos estos cargos, en fin. Yo creo que eh, está tomando las decisiones firmes que hay que tomar, porque hay que mandar mensajes muy claros en la administración y este mensaje debe de ser contundente. Quien esté acosando, acoso, acoso laboral, acoso sexual, vámonos. Por lo pronto vas para afuera y después, este, vemos el asunto, claro, teniendo los datos, seguramente hay datos de varias personas que fueron, denunciaron, etcétera, porque si no, si se va a la Contraloría, pues ya sabemos cómo va a pasar y qué va a pasar, y más si es la de Guanajuato, pues para qué quieren. Pero es muy importante que todas las personas en un ambiente de trabajo les quede muy claro dónde están los límites, y hay ciertos límites que si se traspasan pueden acarrear gravísimos problemas para una persona, como es el caso del acoso. Yo creo que en este caso la alcaldesa de León, no sé qué más piensen ustedes, está por fin tomando el, el, el, el, el, el toro por los cuernos y... Se quedó lo, que vamos a tener, lo que vamos a tener como resultado va a ser una cosa que entiendo que se llama revictimización. A ver, venga usted y dígame qué le dijo y cómo se lo dijo y en dónde claro. se lo dijo y con qué actitud. No, yo creo que aquí hay que cortar por lo sano y que se anden con cuidado todos. Nena. Para mí, yo creo que... Fíjate que, que llega un momento que es una desesperación porque cuántas ya no ya ya no es como antes, o sea, era lo que yo les decía en gobierno municipal, ya no es antes de que no sabías. Todo el mundo ya la información ya sabe que es acoso, que es, todo. es una desesperación de meter eh, no, y se me hace bien. Yo, yo no de sé que sea gente ni por la buena ni por la mala, pero sí hay que ser contundente y ojalá sí se cumpla y a lo mejor sabe algo de alguien. Entonces, por eso lo está diciendo. Pero a lo mejor eh, yo no tengo mucho el conocimiento del gobierno de León, pero cuando tú tienes una calidad moral de decir ese tipo de cosas, se te cree. El problema es cuando no tienes la calidad moral de decir las cosas, como nos pasa aquí en Guanajuato, ¿no? O como nos ha pasado con muchos políticos que hemos conocido, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema de mujeres o el tema de todo ese tema, pues bueno, no es una moda, ya es algo de conocimiento y de educación que está cambiando. Entonces, pues, a mí me, a mí me pareció bien de, de que ya se les lea la cartilla, a lo mejor como tú dices, fue muy agresivo pero, pero sí vale la pena que lo haga y espero que sí de aquí para Leal en el municipio de León se vean acciones y pues aquí en Guanajuato tenemos vigente el tema de, de la doctora Minet con, con uno de los regidores de, Marco Antonio Campos Marco Antonio no, no. Campos Campos Ajá, que tampoco hemos sabido qué pasó. Por ejemplo, el tema de, mi tema de, de, lo que sucedió conmigo, pues tampoco. Ahorita Paloma acaba de ganar una sentencia y no es echarle porras a, en contra de una revista, este, una revista que realmente, pues sí, da, da precedente, ¿no? Y, y detiene un poco ya la, por ejemplo, yo lo he visto en esa revista, que sí se ha, se ha detenido bastante, inclusive en esa revista también este, yo tengo ahí un proceso en contra de ellos por el tema de la elección, de que se me dieron mis datos personales públicamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este, Pues si no se hace, pues si no lo saben por la buena, que lo sepan por la mala. Eh, pues yo sí creo que la... Que, que, que, eh... Este tipo de conductas debe de ser este, frenado de inmediato, de manera de manera violenta y durísima para evitar que se siga dando en una comunidad, en un en un centro de trabajo, en un gobierno sobre todo, porque a ver, más allá de los centros de trabajo, en los gobiernos hay un poder muy especial los funcionarios están gestionando un poder que se les da, que, se, que les da la ley, que les, les dan los reglamentos, y en base a ese poder abusan de la peor manera que se puede hacer, como es en, el, en, en estos casos de acoso. Y, y insisto, tanto el sexual como el acoso laboral, porque muchas veces una cosa lleva a lo otro también. Entonces, yo creo que definitiva y, y, y violenta como lo está haciendo la alcaldesa de León, pues es un, es un ejemplo que deberíamos de tomar aquí y habría que preguntarles a, a las regidoras, creo que hay regidoras en el ayuntamiento, ¿no? Si, si, si no han visto estos asuntos, si no les interesa también tener un ayuntamiento y un gobierno municipal limpio y sin, sin este tipo de, de conductas malsanas, ¿no? Sí, muchas gracias Carlos pues eh, le voy a pedir a Lolita que nos haga favor de leer eh, las eh, retroalimentaciones de nuestros seguidores para pues, en la medida de las posibilidades reaccionar adelante Lolita por favor gracias Memo antes antes de, de leer este voy a hacer un comentario de lo que acaba de mencionar Carlos sí efectivamente Carlos en el ayuntamiento hay mujeres y a veces las mismas mujeres son las que están haciendo un acoso laboral eh, a las mismas mujeres ¿sí? Eh, hay, hay este, a veces eh, imprudencias eh, majaderías y, y, no, y no están cumpliendo realmente con la función que les corresponde eh, lo vimos con Mariel su conducta con Paloma es, es irreverente y respetuosa y una una este, falta de, de ética profesional, que creo que no, no, no la conoce. Entonces, la verdad, este, sí, sí sí está bien tu comentario acerca de que, desde un principio, yo, lo único que yo comentaba es, si vas a denunciar, o sea, si vas a hablar de una denuncia de alguien, sí que esté fundamental. eso es nada más la aclaración. Gracias. Y bueno, dice... Ah, ¿Dónde está? Ay, Dios, los comentarios... Sí. Dice Víctor Martínez, pura mímica, porque fue al principio memo. Sí, cuando yo no, no, no se mi micrófono. Sí. No sé, no sé, este, no se sé, escuchaba nada. Memo, yo no, más que memo, pensaba, memo. Necesitamos a un traductor del lector de labios para que pueda traducir lo que dijo. Ok, este, voy a leer los que alcanzo a ver aquí en la pantalla Y dice Víctor Martínez, ¿Quién controla los pseudoavalúos no válidos y lo recaudado? Híjole, Luis Esteban Garza de La Parra, porque también hay que ver cuánto se tardan en resolver Qué tal que se tarda todo el año y ya acaba uno pagando recargos y etcétera, etcétera eh, Francisco Vélez, increíble el mensaje extorsionador del alcalde amenazando a la gente diciendo que por falta de pago van a tener que volver a pagar Víctor Martínez es mejor una vez verde que si sí en Colorado Olita eh, Oye Olita, perdón nada más de lo que está diciendo esto de que de, luego tienen que pagar con recargos no, no, no, no es cierto porque si te estás defendiendo y estás en, en un este, tribunal, este, estás en un proceso no va a haber recargos, ni mucho menos. Si pierdes, que si lo hacen bien, no van a perder. Les puedo asegurar, digo, yo ya leí las sentencias. Esto es muy claro en el, en, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Lo tienen más que claro. Todos, todos los principios de años tienen un buen montoncito de gente en el de Guanajuato, en contra de los municipios, defendiéndose porque precisamente no les notificaron avalúos. El caso de Guanajuato es un caso ah, verdaderamente bomba, porque pues, que nunca que, había pasado que, una cosa de este tamaño. No les notificaron avalúos, el caso. Pero eh, este, en este, en, en, en esta pues situación, pues no hay, no hay recargos, no van a tener que pagar recargos. Y si ganan, pues tienen que pagar lo que pagaban antes, punto. Y hay que esperarse hasta que, hasta que haya avalúo. Y ese avalúo, cuando se los hagan, en el momento en que los notifiquen cuáles puestas pueden llegar a acuerdos porque van a, a, a ir a, a defenderse. Y si no, pueden ir otra vez al tribunal y decir estoy en contra de este, este avalúo, pues porque no se me han... no se sé, ha visto esto, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... La ley está hecha para defender al ciudadano. Así es. Ok. Mario Rodríguez Llebra dice, este alcalde tiene insensibilidad social y responsabilidad y falta de ética. Es un abuso el cobro excesivo del predial y tantos callejones en pésimas condiciones. Un simple ejemplo. En Callejón de la Paila hay hoyos en riesgo para niños y embarazadas. <coughs> Víctor Martínez, Guanajuato, Guanajuato Colmo. Eh, Leonora Villegas. Buen día. Rob Garza. Navarro es un abusivo, oportunista y mentiroso. Hay que defenderse. Leonora Villegas. Nena, ¿quién realizó el estudio para modificar la tasa de valores eh, de los predios? Es importante saberlo porque puede haber conflicto de intereses o peor acto de corrupción. Eh, ya lo había leído, Memo. Luis Esteban Garza de la Parra. Oigan, ¿y ustedes ya demandaron al municipio? Y si es así, ¿cómo les fue? ¿Les resolvieron pronto? Este... Víctor no, ya, Martínez. Ya, ya, ya la semana pasada vimos cuánto duran los juicios y todo, y, y sí se ganan la mayoría de los juicios. Así que esa es la respuesta. Sí. Víctor Martínez, ¿quién controla los pseudoavalúos no válidos y los recaudados? Los recaudados, perdón. El Luis Esteban Gato ahí de la, parte. la a ver. Lolita, ahí tesorería. Es mira, quién lo controla, todo lo controla tesorería ahí este y catastro bueno catastro dice cuánto y tesorería cobra entonces todo se viene a una bolsa general o sea porque eso es lo que la gente dice ay bueno recaudamos momias y se tiene que ir momias no todo se va todo lo recaudado en todos los rubros así maneja la maneja la administración una bolsa general y luego es como por regresarlo otra vez a todo se junta y entonces eh, evaluarlo ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer esos descuentos? Tesorería. Catastro puede decirte bueno, te vamos a bajar, pero el tesoro es el que me cobra, el que lo administra y el que lo designa de acuerdo al presupuesto ya, ya establecido. Por eso, este, por eso le surge recaudar cierta cantidad porque ya lo tienen presupuestado. Por eso se dice que es prever anticipadamente algo. Entonces, por eso es lo que está sucediendo en este momento. Nada más que hay que ver los de catastro, pues qué valores le están poniendo otra vez al predio, porque entonces nada más estamos haciendo parchecitos. Eso es lo que yo les digo. Yo les estoy diciendo ayer que estuve también en una cena. Los comentaba a toda la gente que está ahí. Les dije, mira, es que mucha gente que está bien tranquila porque no le subió el predio, o no le subió poquito. Espérense el siguiente año en cómo les va a venir cuando llegue su avalúo a pesos bueno, a, fa, a, a evaluaciones o a, o a pesos reales, o sea, de los que acaban de notificar. No, por eso no hay, hay gente que se les subió muy poquito, pero no es porque, este, porque no se les vaya a subir, a todos se nos va a subir. Ok, Gracias. dice Luis Esteban Garza de la Parra, porque también hay que ver cuánto se tardan en resolver, qué tal que se tarda todo el año y acaba pagando. Ah, es lo que ya había leído. Eh, Francisco Vélez, increíble el mensaje extorsionador del alcalde, también ya lo leí. Eh, Víctor, es mejor una vez verde que también. Eh, Luis Arce, los municipios no tienen facultades para descontar el impuesto solo sobre multas y recargos. Sin embargo, el ayuntamiento puede autorizar un subsidio al impuesto y este, conforme a los principios de derechos, debe ser igual para todos. Saludos. Armando Mola, Morales. Migrantes al tanto de lo que pasa en nuestra capital. Estimado observatorio, hasta estos lares nos llegó el chisme que el ciudadano se tiene que mochar para que se pueda reducir el predial. ¿Qué saben ustedes de esta acción? Este, mm -hmm. Efectivamente, esto siempre ha pasado. Para que... Bueno, hasta ahorita yo no he sabido de alguien y, y he, estado, sí he estado muy al pendiente de que les estén pidiendo como tal dinero. Pero aquí, digo, para que haya un moche necesitas dos partes y el problema es que al que, le, al que le dan el moche no te lo va a decir y al que se lo hicieron tampoco porque ya se vio beneficiado. Entonces aquí es un tema, es como cuando dicen que te cobran el diezmo en la obra pública. A ver, que ahorita ya no es el 10, que ahora están cobrando el 40. Yo, a mí no me consta <risa> eso, pero, este, pero cuando yo les digo, pues denuncien, nadie quiere denunciar. ¿Por qué? Porque pues, aquí es un tema de doble complicidad. Ya me tocó, pues ya me quedo calladito y me veo más bonito. Así no, es, no, no, pero, no, pero, pero, pero a ver, es, ese asunto, digo, sabemos que, que lo hay en las administraciones. Otra vez habría que preguntarle a, a, al ayuntamiento qué está haciendo para tratar de controlar la, la, la corrupción allá adentro de sus funcionarios. Habría que preguntárselos, porque pues, hay forma mira, de controlar todo eso. Pero, pero ver, es que no hay, manera, no hay manera. A ver, Carlos, está la regidora María González en Hacienda, que es los ojos, la vista. Pues no sé, este, yo no quiero hablar mal de ella, pero, pero realmente yo creo que la, que no se está viendo en el ayuntamiento una imparcialidad en las comisiones y ve quién preside las comisiones de, que, que manejan ese tipo de situaciones. Entonces, por eso eh, eh, el problema es, es ese, que, que no que por ejemplo, hasta los mismos compañeros pues lo vieron en la Comisión de Hacienda con Paloma y no es que hablemos todo de Paloma, sino que simplemente, oigan, pues no te puedo dar información. ¿Cómo no me vas a dar información si eres mi par? O sea, ¿cómo a un miembro del ayuntamiento le, le niegas información? Imagínate a todos los demás. Y, y los procesos de la unidad de acceso a la información y, y todo, son bien tardados y también, pues no sé, ahí también traemos otro problema. Oigan, y una pregunta y el contralor no se dará cuenta de nada de eso no se dará cuenta que hay peritos que también van a la evaluación y pues reciben una lana y pues les bajan le bajan los, los le bajan el avalúo no porque a eso se está refiriendo ¿eh? no es tanto en las oficinas sino cuando van a hacer los avalúos entonces me pregunto y, y esto que está comentando María Marielena pues el contralor no se da cuenta porque creo que tenemos un contralor que debería de estar también funcionando ahí. Pues para eso es el contralor, ¿no? Pues se supone, Carlos, pero pues ha de ser un contralor amor igual que, que todos, como lo acaba de decir este, la nena. Dice que no quiere hablar de, mal de Mariel. No es que hablemos mal de Mariel, es que Mariel está haciendo las cosas mal y se tienen que decir. Bueno, eh, Leonora Villegas dice, ¿qué opinan de que el director municipal de Cultura haya salido en un noticiero para hablar de temas que no le competen en defensa del alcalde? Yo no lo he visto, no sé ni en qué en qué noticiero. Eh, si nos puedes eh, pasar el, el video, Leonora, por favor. No sé si alguien alguien lo haya visto. Pues También hay que, hay que este, pues, eh, denunciarlo, ¿no? Eh, bueno, los, la, los señores que hacen las denuncias. Pues bueno, pero es su, es su jefe, pues ni modo que no lo defienda. Sí. Así es, pues, está defendiendo a su jefe. ¿Qué, qué puede bueno, está bien, que vaya. Así es, pero, pero si no, pues lo corre. Tiene que, ya tiene tres sí, años y ahorita se tiene que mandar. Los tres. <ríe> Víctor Martínez, levantar las orejas es defender tus derechos y no depende de nadie. Es tu responsabilidad ciudadana. Luis Arce, si el ciudadano si el ciudadano firma estar de acuerdo con un avalúo en base a un descuento, este año, el próximo año, sí si se le aplicará legalmente el nuevo avalúo. Aguas. Uh -huh. Leonora Villas, exacto, Carlos, te manda a decir que exacto, no sé qué, algo que comentaste. Mire, Víctor Martínez. Pero, sí, pero hay que ver qué firmó, o sea, ya porque firmaste, con la firma, lo que pasa es que te enteraste del nuevo avalúo. Para el ciudadano es eso. Entonces, si no te gusta, tienes 30 días para impugnar ese avalúo que te está notificando ahí, ¿eh? No está cerrado el asunto. Es una notificación sí. del avalúo, punto. Claro. No quiere decir que, a no ser que haya una leyenda que diga, estoy de acuerdo con el avalúo. Si firmó eso, pues ya se ha... Oigan, me no. acaba de llegar, este, compañeros, disculpe que los interrumpa... Claro. Pero es, es que quita la cámara porque estoy en el mismo celular. Me llegó ahorita... Eh, un, no, no sé si me escuchas. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí te escuchamos. Eh, Pero me acaba de llegar ahorita una, un, un, bueno, bueno, un comunicado por parte de la regidora Carolina que este, en una rueda de prensa en la cual manifiesta que por medio de este les mando un cordial saludo y aprovecho la ocasión para hacerles esta cordial invitación a una rueda de prensa que se llevará a cabo el día 31 de enero de la presente a las 11 am en el restaurante La Taza de la Paz. Eh, en esta ocasión daría a conocer la información importante relacionada a la sentencia del expediente del IEC en donde el Tribunal Estatal Electoral de le resolvió, entre otras cosas, número uno, que el presidente municipal Mario Alejandro Navarro Saldaña y el ayuntamiento de Guanajuato obstacal, obstacularizaron, estoy igual que el ejercicio de mi cargo como regidora. Número dos, le ordenan al presidente municipal y al ayuntamiento incorporarme de manera inmediata al comité de adquisiciones, enajenaciones, Arrenda, arrendamientos y contratos del servicio municipal de Guanajuato y facilitarme toda la información generada en mi ausencia. Número tres, que la citación a la primera sesión ordinaria no se realizó como lo marca la ley y que el Mario Alejandro Navarro Saldaña incumplió con la ley orgánica municipal que presentó cumplir y hacer cumplir. Por lo tanto, la, la, lo cognitan a que ay, perdón, no vuelva a realizar este tipo de actos. Al finalizar la rueda de prensa se ofrecerá un desayuno de cortesía. Bueno, ya. este Fíjate que esto y lo que... Eh, me parece, me pareció eh, importante eh, mencionarlo en este momento, sobre todo porque ya está, está habiendo un antecedente. Si vimos en la primera sesión de ayuntamiento, Carolina, eh, pues manifestó que pues parte de las comisiones tienen que tener una representación y a ella se le quitó del comité de adquisiciones. Es más, eh, debe de estar representada por un integrante de cada partido político y metieron en adquisiciones puros del partido del alcalde, ¿no? Entonces, este, pues creo que esta es una muy, buen, muy buena... Eh, antecedente porque queda como antecedente también lo que sucedió con con el síndico no que que él solicitó que se le diera la comisión de hacienda y no se le dio entonces pues ahí es donde donde viene a este eh, pues pues donde viene el tema principal entonces pues bueno, creo que vale la pena eh, dejarlo como un antecedente aquí en el observatorio para que vean que sí vale la pena inconformarse, que sí vale la pena denunciar que, que hay regidores, por ejemplo, en este caso de Carolina, este, que están tratando de, de ser escuchadas, como es el caso de Paloma y en las votaciones, donde hasta el mismo síndico municipal, que, que es este, eh, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Rodrigo. Eh, ¿Cómo se llama? Rodrigo. Ah, Rodrigo. Pues Rodrigo ya votó en contra de los parquímetros, ya votó, en, ya ha votado en contra de algunas cosas. Y creo que vale la pena, este, hacer este tipo de observaciones porque esa es la presión que está haciendo el Observatorio Ciudadano. Este, aquí me están, eh, esto es. Eh, también, también aquí hay un persona. tema. Mira, yo, yo, también me acaba de llegar. Nosotros, nosotros hagamos lo que hacemos porque queramos presionar a la autoridad, lo que queremos es presionar a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones, eso es lo que queremos, porque mira, nosotros no tenemos ninguna atribución para ordenarle a la, a la autoridad que haga lo que sea. Pues. Mira, y también ahorita me acaba de llegar por gente que está viendo el programa, también que a la opinión pública, el un tal Oscar Cruces, premio fantasma, que hay que checar también. A la opinión pública y a ti que conoces, eh, presenta mi renuncia al señor Alejandro Navarro y corresponsales al... o oh No, a la opinión pública y a ti que me conoces, presento mi renuncia al señor Alejandro Navarro y corresponsables al premio recibido por mi participación en la convocatoria Rediseña mi ciudad, tu ciudad, perdón, otorgándole el, el, el primer el, lugar el a la anterior En la anterior administración se convocó a un concurso y lo ganó Oscar Cruces. El ah, premio bueno. era El premio era hacer llevarlo a la práctica, la propuesta del ciudadano, pero Oscar está renunciando. Al premio, porque no han cumplido, es lo que está denunciando Oscar Cruces. Ah, bueno, sí. es, no tenía, bueno, yo no vi, y en la calle del sol, calle del sol peatonal. El premio consistía en la ejecución del proyecto, claro. acción que no se ejecutó hasta un día antes a mi renuncia, pese a su programación. Por tu atención, gracias, gracias, gracias. O sea, im imagínate nomás, este lo que está sucediendo, que no tampoco se le está, también se le está incumpliendo al ciudadano. ¿Qué, qué tristeza, este y más les iba a compartir la publicación que ahorita me hicieron llegar aquí, al, aquí a, mi, a mi coordinador para que la tuvieran. También ya les mandé ahorita el, el ¿cómo se llama? El este, eh, pues de gente que está viendo el programa y que me está haciendo llegar la información Creo que vale la pena también ver que, que aquí está el ejemplo de que no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Ok, termino de leer y para que para que busques la información. Este, sí. Elena, eh, sí. Dice Víctor Martínez, el perito de presidencia es afín a presidencia, cómplice del, mocho, del moche. Leonora Villegas, el estudio debió de, debió de haber sido muy sesudo profesional por una firma certificada y además debieron de haberlo hecho público, así es. Armando Morales, Carlos Arce, por allí dicen las lenguas pueblerinas que ciertos políticos a nivel federal y estatal, junto con compadres ya amigos, les dieron su rebajada de predial, ¿será verdad? Rob Gonza, el incremento del predial y otros sucesos no son la punta de iceberg de una mala administración que ha dejado sin dinero al gobierno, ¿Y de ahí vendrán más consecuencias? Eh, lo está haciendo como pregunta, creo. Eh, bueno, Jaime Cruz Arredondo dice, bueno, ni qué decir, por acá, por el paseo de la presa, hace años que en la calle principal no se aparece un barrendero, se lo dejan a la madre naturaleza y sus fuertes vientos. Está pasando en toda la ciudad. Y Pártica nada más cuando anduvo en campaña, andaban como... como por Dios, eran como diez barrenderos aquí en pastita barriendo, eh, eh, porque venía a campaña eh, nuestro querido este alcalde. Y yo lo, yo lo comenté. Leonora Villegas, muy pocos están preparados, Lolita. ¿Okay? lo estamos viendo. Ana Álvarez, saludos a los integrantes del observatorio. Para Carlos Arce preguntarle, ¿cómo va el proceso de expulsión en su partido? Cuando habló al inicio del programa del tema, se cortó la señal por fallas tecnológicas. Gracias. ¿Quieres preguntar rápidamente? No ha pasado nada. ¿Verdad, Carlos? A ver, okay, ya... No, no, voy a util... no voy a utilizar... No voy a utilizar... No voy a utilizar el observatorio para tratar eso, esos asuntos este, bueno. gracias por el interés este, eh, eh, nada más veanlo en mi rostro <risa> yo sí lo voy a comentar, no ha pasado nada, nada, le han hecho lo que el aire a Juárez, nada Ok, dice Gerardo Rivera tal parece que la idiosincrasia de, la, de las autoridades se proyectan en la forma en que se expresa su prensa a modo, entre comillas, como el señor que saca su programa los viernes y que se limita en decir que si los ciudadanos no quieren parquímetros, que no tengan carros. Si no quieren aumentos de pedial, que no tengan casa. En suma, solo le falta decir que el pobre es pobre porque quiere. Lamentablemente forma de pensar. Lo peor es que sí hay quien sigue a este tipo de personajes y les aplaude toda su verborrea. No sé, no sé este, qué, en qué programa. Oye, sí. Lolita, Lolita, sí. mira, ahí creo que sí es importante señalar una cosa. No sé eh, si hayan visto las últimas... Eh, ...el alcalde. Su, su narrativa está cambiando. Es muy, es, es muy simpático verlo. Entonces, ahora ya está adop a, adoptando una nueva personalidad más reflexiva, tratando de ser más tranquilo, este una visión de todo lo que es su administración eh, más pausado eh, como apartándose un poco de la tiktokería que ha usado y, y está realmente tratando de adoptar una nueva personalidad muy, muy, muy curiosa, muy simpática pero eso quiere decir que está resintiendo las críticas que se le están haciendo. La verdad es que las críticas de, de, de estos tres meses que llevan de nueva administración han sido brutales. O sea, yo creo que no ha habido un alcalde, y eso que nosotros hemos criticado bastante a todos los alcaldes por lo que nosotros creemos que está mal, pero como a este alcalde, yo creo que a pocos les han tocado una, una cosa así. Porque, porque está más activa la ciudadanía y sobre todo porque no, no nos estamos dejando. Y creo que eso es bueno, eso es un paso adelante de la organización ciudadana en Guanajuato. Eh, pero esto lo está haciendo cambiar. ¿eh? Yo sí noto cambios interesantes. No voy a decir que para bien, porque pues, una cosa es que de, trates de dar otra una impresión diferente y otra cuestiones que realmente cambies tu conducta. Ojalá cambiara su conducta este porque ha sido fatal. Entonces realmente en estos tres meses y sobre todo con el aumento al impuesto predial, el ayuntamiento completo ha, pe ha perdido poder político. Este no tiene poder político. Se ha estado desgastando a un nivel brutal. Entonces, realmente, para hacer las cosas, yo creo, yo quiero que después del, del impuesto predial y todos estos golpes que se han llevado por hacer malas cosas, a ver cómo van a poner sus parquímetros. Realmente no van a tener la fuerza, digo, pueden imponerse y, y, y este, a la fuerza. Van a hacer actos de poder político eh, abusivo. No van a convencer. Aquí las decisiones que debería tomar el, el ayuntamiento deberían de estar avaladas, deberían de estar eh, teniendo detrás de ellas, pues el aval por lo menos de una parte de la ciudadanía y no lo que lo que estamos viendo es un deterioro político brutal y cómo se han ido cayendo las caretas. Por ejemplo, el caso de los colegios, los colegios bueno, ya lo hemos dicho. Están capturados por el por el presidente municipal. No se quieren pelear con el presidente municipal y van y, y le avalan cualquier cosa. Peor todavía, algunos directivos de los colegios y de los de, de, de, de, de los consejos, como el coordinador empresarial lados. Yo sí creo pues, finalmente, que el trabajo que se hace desde la ciudadanía, pues es un trabajo que está repercutiendo y que ya está teniendo ciertos atisbos de eh, impactar en algunos. Digo, yo la verdad es que pues yo no sé con qué cara va a seguir siendo la gran regidora, la señorita esta Mariel, después de lo que está sucediendo en el tribunal electoral con esto que que hizo luego de haberse portado como se portó con una colega. Este, pues todo eso les va, va mermando capacidades. Finalmente, ¿creen que se van a alimentar del pseudopoder que tiene un alcalde nada más porque es muy bravo y muy gallito? Pues eso no funciona así, esto ya no funciona así. Yo creo que el poder ciudadano es un poder que cada día va tomando fuerza en Guanajuato. Y esto es muy importante, es una narrativa totalmente diferente, más allá del TikTok, del TikTok o cómo se llama el, los TikToks. Que... Ok. Así es, Carlos. Sí, eh, definitivamente. Eh, eh, eh, Gerardo Rivera le contesta a Mario Liebra sobre lo de que dice que es que es eh, uh, eh, lo de lo de la verborrea del, la, de la persona que hace los los videos dice cierto lo que usted comenta Leonora Villegas dice el feminismo radical le hace mucho daño a las instituciones eh, Leonora Villegas dice por ejemplo el IEG después de las elecciones se ha dedicado al tema de paridad de género y ha dejado fuera el tema de mecanismos de participación ciudadana ambos temas pueden abordarse por igual por igual importancia pero no ignorar eh, tiene, tiene, tiene razón y también lo que tú comentabas Carlos, este, yo creo que si yo me tengo confianza, eh, y tengo confianza en mi ayuntamiento, y tengo confianza en que mi ciudadanía, o la ciudadanía que votó por mí, me va a seguir apoyando, pues ¿a qué le tengo miedo? Hago el, hago el, el, el previsito, y ¿y qué? Si yo tengo la confianza, pues este, estoy haciendo que la la, la eh, la ciudadanía participe, ¿no? Pero, pues, yo creo que el miedo no anda en burro. No creo que la gente quiera un museo disfrazado, más bien un mercadito disfrazado de museo. Es que eh. lo, lo, lo que tú dices es muy importante porque la política se alimenta, se alimenta de confianza. El alimento que da poder, verdadero poder al político es la confianza. Tener confianza en los, en los políticos. Y este es el caso, por ejemplo, que es muy interesante de, de, de nuestro alcalde. A nuestro alcalde no le tenemos ni tantita confianza, pues por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo. Y lo curioso aquí es que de él dependen todos los miembros del ayuntamiento que se, que se alimentan de esa confianza que él debe generar porque pues no están ahí por ellos mismos, sino pues, simplemente como este, floreros del alcalde, para hacerle incluso sucios al alcalde. El alcalde va rápidamente la confianza de los ciudadanos, que poca, poca confianza tenía, pero se está deteriorando a, a un paso muy acelerado. Bueno, pues con él, se están hundiendo en este Titanic que se llama Navarro, se está hundiendo, pues todo, el, el, o gran parte del ayuntamiento, la mayoría del ayuntamiento, pero pues ellos no quieren saltar a las a las a, a, a, a las lanchas en donde pudieran eh, en donde pudieran salvarse y prefieren seguir a bordo del Titanic escuchando la orquesta mientras este se hunde. Pues eso es lo que estamos viviendo. Oye, Carlos, pero no se hunde nada más el ayuntamiento, nos estamos hundiendo todos, o sea, ese es el tema. O sea, No, políticamente, está... nena, nena, no confundas, es es políticamente, Carlos está hablando ah, okay. políticamente. Políticamente, ah, okay. políticamente lo, lo, lo, lo comprendo, Lolita, pero también en todos los aspectos pues nos está dando en la torre a todos, o sea, yo te, te lo te digo como ciudadana, o sea, es, bueno, a ver. ya le, cont le, le, le contesto a, a, a, a María Elena. Este, estoy hablando pues de lo que está sucediendo en el gobierno, pero Ni déjame claro. decirte una cosa: los malos gobiernos cuestan. Sí. O sea, eso de que no, este, ah, votamos por fulano y salió bien malo y ya no pasó nada, no. Claro que pasan cosas. Pues la estamos viviendo. Pues ya, ¿cómo anda la gente con el impuesto predial? por ejemplo porque están mal hechas las cosas porque atrás no hay un gobierno que esté cumpliendo con la ley en este caso y está y no se está gestionando un buen catastro fíjense claro que cuestan los malos gobiernos más todo lo que hay atrás más todo lo que viene toda esta idea que trae recaudatoria el asunto de, de, de los parquímetros van a ver si va a costar o no va a costar bueno pues sí, tienes razón, María Elena. La otra parte es que nos, en el Titanic, en, en, en segunda clase o en tercera, pues vamos todos ahí juntos. Y, esto, y nosotros sí no tenemos derecho ni siquiera a un bote salvavidas, ¿no? Así estamos. Así es. Bueno, y, y más más más cosas que se vienen, eh y apenas vamos a los 100, 100 días de gobierno, Dios mío. Bueno, dice este Enrique Avilés Rodríguez, el tema del mumo es solo la punta del iceberg, de la destrucción del patrimonio cultural de la ciudad de Guanajuato. Otro caso terrible es el robo de placas en diversos monumentos, como el de Gandhi. Es cierto. Pues, Enrique Avilés Rodríguez también dice, ayer estaban cubriendo el hueco que quedó en el busto de Gandhi, pero se han robado hasta cañones del equipo militar de la deportiva Vázquez Nieto. Sí, fíjate, ¿Ricaliza? el de que hemos tampoco hemos platicado es del aumento tan exponencial que hay en las entradas de las deportivas, o sea, ¿cómo quieren? A ver, yo no entiendo, ¿quieren ciudadanía saludable? Con una tarifa de 7 pesos de entrada a una deportiva eh, pública donde te cobran. O sea, no, no, ahorita de 3 pesos subió, de sí, subió a 7 pesos, ahorita está creo en 7,50, ya subió. Entonces, a ver, y vas a la Arnulfo Vázquez Nieto, quien esté yendo, yo a esa no voy, yo voy aquí a la Torres Landa, que la verdad está muy bien. Este. Y, y sí entiendo que es para, para darle mantenimiento y todo, pero la renuncia está super caída y pues también ese es otro tema que tendríamos que evaluar hasta dónde sí se debe de, de, de subsidiar el deporte aquí en Guanajuato si quieres ok, me parece completamente viable, pero no le suban, si de por sí la gente de Guanajuato no tenemos espacios donde correr donde vayan nuestros hijos bueno, en la, ¿Cómo no, ah, en el del cerro en el cerro, te van a decir, así como contestan todo, te van a decir, vete a correr al cerro y no entres a la deportiva. O sea, son respuestas tontas. Pues es lo que es, son las respuestas que da nuestro municipio. Sí, mira, ahorita lo que trata Alejandro Navarro es recabar, recabar, recabar, recabar lana por todos los gastos de campaña que tuvo y por todo lo que lo que se viene. Y bueno, son muchísimos temas. Eh, concesión de basura y ahí hay moche, este, parquímetros y ahí hay moche, eh, relleno sanitario y ahí hay moche, Simapag y ahí hay moche, en todos va a haber moche. Entonces, y nada también más esperen, doctor, esperemos que... <risa> el cambio de consejeros del CIMAPA que ese es en mayo o sea hay muchos temas que se vienen donde tenemos que como observatorio decirle a la ciudadanía por favor despierte ciudadanía participen porque esto se viene y aparte aún una vez que salga el alcalde o que salga pues van a dejar a los mismos entonces para la siguiente administración del color que sea quien sea pues, muy complejo porque viene cargando todo, la losa de todo, pero, la pasada, hay gente que puede hacer bien las cosas, pero que no dan a modo para que puedan funcionar las cosas. Así es. Enrique Avilés nuevamente, Enrique Vilés Rodríguez dice, el descuido e indiferencia para proteger el patrimonio de la ciudad de Guanajuato es vergonzoso e indignante. Como ¿cómo puede Navarro ser presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio de México? Ah, de verdad, ah, también ha de verdad Moche. Leonora Villegas, el Moche lo hay, ah, ¿ves? El Moche lo hay, conozco de cerca un caso, durante la administración pasada se le entregó en constante y sonante, entre, entre paréntesis, Contando. una buena cantidad de dinero a la campaña de Navarro, sin mediar recibo alguno. Gerardo Rivera, si algún día vuelven a tocar el tema tema de la corrupción en el ayuntamiento entonces destapen la cloaca completa por favor Leonora Villegas, coincido contigo Carlos, su asesor de imagen seguro le jaló las orejas el, Armando Morales, Carlos Arce ya se le fue la gobernatura al joven, Mario Rodríguez Llebra dice pues es evidente que no lo asesoran bien sus disque, asesores al Navarro son todos los comentarios no sé si quieran uh, uh, este Ay, ¿Qué hice? Pues, ya. Muchas gracias a mis compañeros o sea, del Observatorio Ciudadano, que... a Marilena Castro uh -huh. Cerrillo, a María Dolores Montenegro Acevedo, Carlos Arce Macías, Ángel Arcos y, y yo, Guillermo Gerardo Silvestre Fernández, los, los espero la próxima semana en esta. En esta sesión del observatorio que no programa, este no es un programa, no somos un medio de comunicación, somos una asociación civil preocupadas por lo que sucede en nuestro municipio. Les da la bienvenida a las 11 de la mañana del próximo sábado, en donde esperamos tratar el tema de la basura. Muchas gracias, buen día, hasta pronto.